Va muy cheto, va muy cheto. Haz matado a Terio. Bueno. Me he suicido, sí. eh. Hace como... No puedo. ¿Has matado? Sí, claro. Ya, me estoy más pensado. Mm. Pues yo le he pegado tres tiros con la... Con la en la cabeza. ¿Tú, como... ¿Tú sabes lo difícil que es conseguir el aquí? Claro, guillo. Y el APC la de las cajas se las podía robar. Tenían, seguramente habían raideado y tenían todo lleno de... De cosas en las cajas. Joder, loco, tío. Sido, yo le he pegado tres tiros. Es que si te lo juro, llego a tener la Master Key en la cabeza, le voy. Claro. Es que te me ha salido en toda la cara, tú. Hay un pavo aquí, FK. ¿Cómo está la puña? Creo que está FK, no lo sé. Le vale, pego un puñetazo. Sela, Sela. Sela, Sela. Está, aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Sela, Sela. Muerto, te van a raidar, que lo sepas, eh. No me han visto, no me han visto. No, estoy bueno, aquí detrás suya The Move. Voy a los coches, esto, y ¿eh? ahora voy a la casa. Le, ¿Le intento meter en la cabeza? Me quito la skin, eh, me quito la skin para que no me vean. Tanto. Eh, no, no, no. Si te van a le espera, le campean algo. No, si es que tengo, tengo una Avenger y lo tengo aquí delante. <risa> una, <risa> Avenger aquí contra... van a a una Avenger A a ver, Tienen full skill y tienen todo al máximo, en serio. No, no puedo hacer casi nada, o sea, por muy malos que sean Están disparando con saber saber, aquí. Hostia, tú, luna llena, eh, tío, los coches ¿Me, ¿Me voy por ti o me quedo aquí farmeando? Lo he matado, he matado al, de la, al del grill con la maple Vale, pues se queda uno No, no eh, me falta uno, lo tengo aquí No, no llego, tío, no me da lo... Voy a guardarme cosas para allá a casa. Es que no tengo ningún arma, tío. No. no muerto los dos, muertos los dos, muerto los dos, muertos los dos. Me los he cargado a los dos. Adiós, adiós. Nos hemos chetado mucho. Me los he cargado los dos, chaval. Ahí el típico GG. Eh... Ah, increíble, increíble y espectacular al mismo tiempo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué coño ha hecho tú? Que me, me he cargado uno con la Avenger por la espalda Me eh, da su lado lo que ha pasado el otro, el otro Nos más han matado yo. hace poco Nos han matado hace poco y han dicho, estos no vuelven a encontrarlo. Y, y yo, y yo, y yo Necesito, necesito que venga ya, detonator y de todo Mira dónde estoy mm, Suicídate o algo En plan, voy, Ve a a casa y voy a empezar a dejar cosas Mira, a me, a me subo hacer... la esquina al máximo y voy corriendo para allá, ¿vale? Vale, voy ve a, voy a, casa y voy a, dejar en cosas de Me me está persiguiendo? un naque, tío.